Con la información, hasta el departamento de Oruro, allí un accidente ha generado la caída de una pasarela. En la avenida 24 de junio de la ciudad de Oruro se suscitó un hecho de tránsito donde una retroexcavadora colisionó con una pasarela ocasionando la caída de la misma. Se suscita un hecho de tránsito, un choque a objeto fijo, en este caso una pasarela peatonal, ¿no? donde eh, personal de la división accidente accidentes se construye al lugar para verificar el hecho en la avenida 24 de junio, altura sur surtidor qb 2 donde el vehículo protagonista es un camión del sindicato mixto de transporte Surrenavaque del departamento del Beni, de color blanco, marca Volvo, conducido por el señor Ariel Bricher Magne, de 39 años de edad, el mismo con licencia de conducir, categoría C. Se realiza la prueba de alcotes en independencias donde da como resultado negativo, es decir que dicho conductor estaba al mando del motorizado en estado consciente. ¿no? La unidad operativa de tránsito desarrolla las diferentes investigaciones en este caso, donde se presume que existe irresponsabilidad de parte del conductor, quien no habría observado la señalización que existe en el lugar. La hipótesis que se maneja en primera instancia es donde... Eh, conductor, no, en, en este caso, circulaba por la avenida 24 de junio, de sentido oeste a este de la, de la ciudad, donde eh, por inobservancia ¿no? y descuido ¿no? no se percata no, de un letrero que existe en el lugar, ¿no? por inmediaciones, donde existe una señalización de la altura ¿no? de dicha pasarela de 4.5 metros. ¿No? Eh, es donde en este caso llega a impactar ¿no? con, con la pala, con el brazo de la retroexcavadora y eh, llegando a, a chocar ¿no? con la pasarela y arrancando ¿no? del lugar un, unos 8 metros aproximadamente. De este hecho se descartan a personas heridas, pero se tiene una persona aprendida quien sería el conductor del motorizado y asimismo se procedió al secuestro del vehículo.